Eh, yo siempre vengo diciéndole a ustedes lo mío no es adivinar eh, lo mío yo no adivino, no me gusta adivinar a mí no me gusta adivinar yo cuando digo, como me dijo un señor ahorita que esto es así, hasta ahora todo ha salido tal cual como yo le he dicho a ustedes pero que la gente eh, le gusta mucho hacer numeritos jugar palé con la vida política del país. Un palé. Nadie sabe, nadie sabe. Siquio, nadie sabe. Tú verás Siquio, nadie sabe. El chino de, de Al-País, alcalde. Vamos a ver el chino, nadie sabe. Cuando viene a ver, da una sorpresa. Esa vaina en política. Esto es lo que ha jodido el país. De que más tirapeo dentro de la política. El candidato más, más, más en, en menos votante. Hace cocote y la mujer le ayuda. Ay, mi amor, cuando tú seas regidor y ganes 105 mil pesos, yo quiero que tú me des para el salón. Y le tigre va haciendo cocote con los 100 mil, como yo, que jugué ya, ya yo jugué mi palé, jugué el loto. Y voy a hacer cocote, pero yo sé que después de las 9 de la noche existen dos posibilidades, no una tercera. O me saco o me pelé. Pero yo jugué para esos fines, de sacarme o pelarme. Pero en política, aquí hay gente que se soban las manos porque ellos, ellos, se están haciendo cocote. No, tú verás, nadie sabe, nadie sabe. Este es un pueblo loco. <risa> yo me encontré con una joven. Que la sacaron. De ahí la joven es de atillo, muy amiga mía. Yo la, la familia entera la quiero que ella la sacaron, segunda asistente del titular a regidor. Por ella esa muchacha estaba vuelta loca. Y yo estoy creyendo que era ella sola, pero la mamá está vuelta loca. El papá también está apoyando. ¿Sabe de quién es? De Ramsey Trujillo. Del partido de Ramsey Trujillo y ella está haciendo cocote. Asistente o así, como que se le llama la cuestión es que si ese no va va a ella y por un movimiento yo no sé qué cómo, ya ella es la representante regidora real ahí fue que ellos se están creyendo que ella va a dar un palo pero como ella no es solo ella aquí hay gente que que coge la política en función de una fe ciega y una fe estúpida por eso no avanza el país, porque que hacen cocote? Incluyendo a Leonel, que es todo intelectual, pero Leonel le saca ventaja a esa imaginación porque le da ánimo a los seguidores. Y Leonel está trabajando, no es para el 20 de ahora, ¿eh? Leonel está trabajando para el 2024. Lo que pasa es que a los tirapeos de él tiene que decirle ¡Ahora, eh, ¡Yo voy a ganar! Y los tirapeos, tú verás qué sorpresa, tú verás Tú verás, Leonel, tú verás, tú verás, tú verás. Y a esta altura del juego, Leonel, a esta altura del juego, Leonel, todavía ni permiso tiene. Leonel no tiene permiso a esta hora del juego, a esta altura. Pero el fanatismo es, una, es parte de la política de este país. Quiero comenzar a introducirme por ahí, recordándome del ingeniero Miñoso. El caso de Donald Trump, que es lo que me sirve de patrón. A Donald Trump le comenzaron el juicio físico ya, donde ya se fueron a convertir el Senado como si se tratara de un tribunal jurídico. Así mismo le llaman ellos, le llaman hasta jueces, a los mismos senadores, que hacen el papel de jueces, de fiscal. Entonces, aquí está Donald Trump, miren aquí, aquí está el juicio político a Donald Trump. Esto es para que ustedes vean, ¿de dónde yo parto para decir mi loquera? De la política de los países imperialistas, de los países fuertes, Rusia, China, Estados Unidos. De que tú estudias esa política, ahí es que tú, eso es lo que te sirve a ti, para uno poder hacer predecir, miren por ejemplo este hombre. Este hombre ha cometido lo que era, mil vainas, ha cometido, eh, se está manejando como realmente lo están acusando. A él lo acusan en pleno de cámara baja, aprobó los cargos contra Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. O sea que este hombre ha asumido políticas internacionales que deben ser consultadas con el, con el Congreso y él ha pasado por encima de esa pendejada y ha hecho lo que le da la gana, entonces él prácticamente debería estar condenado, pero ¿qué sucede? Que Donald Trump no va a ser no va a ser condenado. Usted o oiga lo que el juicio que me le estoy diciendo a ustedes. ¿Por qué no va a ser condenado Donald Trump? Mire aquí la respuesta, miren aquí. Miren aquí la respuesta, ¿por qué no va a ser condenado teniendo ellos los datos que sí hubo abuso de poder? de Donald Trump, con el caso de Ucrania. Pero miren eso, Trump está en mejor momento económico. Y allá, allá no se inventa con los numeritos. Trump, Estados Unidos, está en mejor momento económico. Este es loco que, lo, que uno, lo único que sabe es comercializar la vida. Ha mantenido para Estados Unidos, aunque joda el mundo, una mejoría económica y para los americanos que leen periódicos a última instancia, es lo que le importa. Por eso numerito, además, dice aquí que Donald Trump, cuando ya el juicio esté terminando, se reúne el Congreso. El Congreso son 100 y Donald Trump tiene 53 senadores. Al final que se le haga el juicio, se reúnen para ver si la mayoría está de acuerdo con que sea expulsado de la presidencia de Estados Unidos. Pero Donald Trump tiene 53 senadores, los demás tienen 50, 47. Si no le falla 5 o 6 de esos senadores, que no es como aquí, que por quítame una paja y unos millones, cambian de actitud. Allí es más difícil hacer eso. Entonces, por tanto, ese juicio, lo que anda, ¿qué anda buscando ese juicio? Quitarle en la campaña electoral, que es en noviembre, ahora en noviembre, Donald Trump va a haber candidatura presidencial en Estados Unidos. Y los republicanos entienden que a Donald Trump no se le puede ir por la vía de campaña política y económica de Estados Unidos. No se le puede ir por ahí. Entonces, tiene no que inventar, buscar cosas paralelas a la situación económica de Estados Unidos y enfilarle por ahí para afectarle un poco la campaña electoral, a ver si ellos logran eh, me, mellarlo un poco y hasta que pueda pedir las elecciones, pero no que sea expulsado antes de noviembre. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede la cosa diferente de República Dominicana, que aquí se infilan en vez de buscar cosas antes del 16 de febrero. Ellos olvidan todas las diabluras que Danilo está haciendo. Todas las campañas electorales que Danilo está haciendo ahora, ahora, en inglés. Now. Now, en inglés, now, ahora, ahora. ¿Ya dónde están? Entonces, aquí, lo que se están enfilando es la parte final de una campaña electoral. ¿Que, ¿Qué día es? El 16 de febrero. Todos los cañones están enfilados. Que si está bien el 16 de febrero, las elecciones es un palo y van a ganar lo, la oposición. No, hombre, no. El fraude de Danilo lo está cometiendo ahora. Danilo está en campaña electoral permanente. Yo escuché a alguien que dijo, alguien me dijo, no lo he confirmado, que si yo dijo en un sitio, señores, cuando yo fui candidato a senador, yo me gasté 20 millones y no me los repusieron. Para esta elección, yo soy alcalde, a mí lo que me quedan son un millón y medio para invertirlo. Mientras, si yo dice esa vaina, Miledi Núñez, porque está del lado de los corruptos, puede gastarse 3 o 4 millones hasta el día 16. Entonces, quien invierta aquí en el votante es el que determina a última instancia quién diablo consigue el voto.